En, en mi juventud yo no tuve la oportunidad de hacer una. de hacer algo colectivo porque no se, más de tres personas juntas no podíamos reunirnos, no podíamos salir a pintar nada más que los árboles de blanco que pintaban los milicos. pintando la vereda de su ciudad y está, nada, es un proyecto que viene funcionando en Montevideo ya hace un año y está. Y ahora, en conjunto con el MEC, lo estamos empezando llevar fuera de Montevideo. Lo que comenzó con las ganas de un joven montevideano de pintar la vereda de su casa y su cuadra, hoy se ha convertido en mucho más para la ciudad. El equipo ha crecido, las cuadras pintadas son cada vez más. Los aliados y patrocinadores se han enamorado de la causa. Las fiestas de las pintadas son también fiestas de música, de baile, de juego. Recuperando Pila de Valores una entidad sumamente simple que, bueno, que plantea es, nada, estar compartiendo una, una pintada, ¿no? algo de, de arte. El arte en pintando es una vereda que se torna de gris a multicolor, pero también es diversión, es ciudadanía, es reconexión con la vecina, el vecino, es empoderamiento del espacio público y una fiesta de expresión. Es una cuestión de, de, de integración. Y de se genera a través de la actividad, de gente que por ahí no, no se conoce y está compartiendo esto y, y haciendo algo no por uno, sino por los demás, ¿no? yo siempre digo eso, es bastante importante. Se trata de una acción simple, que construye un nuevo mundo posible. ¿Qué está pasando hoy? Estamos en la. Estamos, <risa> Estamos... para pa atrás de cámaras.